Sabes, últimamente he sentido que eso no funciona Así que dame una razón para seguir porque ya no veo otra forma de sobrevivir Quiero más que Pues no lo ves así Pero es como que si que Besos que no existen en este universo Por que desaparecen con el tiempo Viviremos cuando sea el momento Estamos a tiempo por un de Quiero amarte pero no puedes existir Y sé que no tienes la ¿Por qué me siento así? Perdón si te hice sentir que no te importa Pero que no pienses que es lo mejor de mí I'm yeah. you